Adolfo Borrero Villalón es CEO de Aalto Consultores, una consultoría especializada en ciudades y territorios inteligentes. Actualmente es presidente de las comisiones de Smart Cities de IMETIC y COE. Emprendedor desde hace años, es fundador y socio en Cactus Soluciones Energéticas, Volta Accelerator y Business Angel en varias startups. Así que, bueno, contamos con, con el lujo de tener a Adolfo aquí con nosotros. Eh, voy a poner la presentación. Y de Adolfo, y ahora, ahora te cedo la palabra, Adolfo. Yo ya apago mi micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es eh, un placer estar con vosotros. Muchas gracias a, a Carmen por la presentación y a, a la EOI por la oportunidad que me da y evidentemente a la Junta de Andalucía por patrocinar este tipo de, de webinars. Eh, como decía Carmen, eh, hacer las preguntas en el momento en que lo consideréis oportuno, eh, porque quiero que sea... No, que sea un webinar, que la interactividad sea lo mayor posible. Eh, la presentación que vais a ver eh, está basada en, en, fundamentalmente en lo que nos gusta decir en, en Ametit, la industria de las Smart Cities, y os voy a traer como ejemplo de, de negocio el, el, el turismo digital o también denominado los destinos turísticos inteligentes, donde... Serie también de iniciativa eh, un programa nacional, que seguro que es de vuestro interés. Eh, vale. Venga, de bueno, inicialmente, eh, porque estamos aquí ¿no? y hablando de, de las Smart Cities, eh, fundamentalmente, eh, gracias a la, a la aparición de múltiples tecnologías productivas, o también se denomina eh, tecnologías eh, habilitadoras eh, digitales, eh, donde hay, como podéis ver, hay muchas de las que vosotros conocéis que son fundamentalmente casi todos del, del sector de, de tecnología. Eh, si hay que destacar alguna de ellas, eh, ya la veremos en el caso de, del turismo interno. Gente, pero digamos, el, el, el cloud computing está siendo uno de los factores actuales ya, de hecho, que, que está en el mundo de marketing muy, muy, muy presente. Tenemos también, por otra parte, pues tecnologías del de, de dato, analítica de datos, el Big Data, y, y ya recientemente, como estamos ya comprobando, de la Inteligencia Artificial, ¿Vale? eh, Estas tecnologías, y eh, sobre todo cuando irrumpió el, el, el smartphone ¿no? en el mercado, eh, están pr provocando eh, un cambio de paradigma en, en el tratamiento tradicional de las tecnologías dentro de, de la ciudad, que son el origen del, del concepto de Smart City. Si bien eh, las ciudades empieza a aplicarse a, a todas las tecnologías que, que, que, que, con, que confluyen dentro de los entornos urbanos, pues para resolver muchas de las problemáticas. Eh, que, el, que las ciudades plantean, ¿no? mm, Surgen los conceptos, como, como veis, de Smart City, que es el que venía eh, definiendo, pero por extensión, porque sí es verdad que las primeras eh, beneficiarios de este tipo de proyectos fueron las ciudades eh, muy pobladas, ciudades grandes, eh, y se, se está produciendo un fenómeno de descuelgue de, de las pequeñas poblaciones, o de los territorios, no, ni que hablar de, de los territorios rurales, en el caso de las islas, pues, pues también ocurre así. Entonces, eh, ha habido una evolución. veis a leer la definición, que os digo que costó bastante tiempo eh, consensuar, eh, de hecho la comenzamos en la comisión de Smart City hace unos siete años a, a, como una de las primeras tareas, un grupo de trabajo especializado en, la, en el área de la definición y de los estándares. Y, y confluimos en aquel momento con AENOR. Si bien hoy día sabéis que AENOR y UNE están diferenciados, es UNE quien adopta esta definición de lo que es una Smart City. ¿no? Y, y paso a, a, aunque la tenéis delante, os resalto algunos de los aspectos de, de la definición. ¿no? Sobre todo recalcar que el ciudadano está en el centro de la definición. Si lo veis, la palabra aparece en, en varios eh, renglones de la definición. Y de nuevo vuelvo al concepto del smartphone. El, digamos que el ciudadano en los proyectos tradicionales de, de automatización en aquel momento, pues del tráfico, de la energía, de la monitorización del medio ambiente. ...o de la gestión del ciclo del agua, dentro de una ciudad no tomaba eh, partido, no opinaba, no, no, no, no se le tenía en cuenta, eh, el smartphone ha, ha sido un empoderador del propio ciudadano y, y de hecho aparece dentro del ciclo de, o del bucle, ¿no?, de, de control, podríamos decir, de, de cualquiera de las aplicaciones o soluciones que, que actualmente están eh, activas en la industria de las Smart Cities. Otro de los aspectos fundamentales en esta definición, y como no puede ser de otra manera, es que la tecnología es base para eh, el concepto Smart City. Si bien de nuevo esto empieza a derivar y por otras actividades de, de, de otros sectores, ¿no? fundamentalmente arquitectura y urbanismo, que evidentemente tienen mucho que decir eh, en, en las ciudades, y pero, digamos, desde la perspectiva nuestra de visión AMTIC eh, o visión de la norma UNE 178, de la cual hablaremos un poquito más adelante, eh, esto no, no, no es tan, digamos, de su sector, sino que lo, lo, lo cuidamos, ¿no? que esté eh, bien marcada la, la frontera con, con el área de tecnología. Eh, y otra de las palabras clave que aparece dentro de esta definición, pues la sostenibilidad, la sostenibilidad tanto económica como medioambiental como, como social. Esto ha sido muy, muy, muy cuidado en esta definición, que tardamos casi un año, os digo, en, en poder eh, sacarla e incluirla dentro de la norma. Ahí veis abajo que extendemos el concepto de, de, la, de la Smart City a las Smart Communities o las Smart Regions es el, lo que os comentaba anteriormente de la territorialidad, el territorio ya eh, inclui in, beneficiándose de lo que las ciudades mayores pues estaban disfrutando con soluciones eh, específicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entran los territorios en este caso? Pues entran por algún tipo de criterio, eh, asociativo, es decir, eh, empezamos con, con las islas en el que el concepto de la insularidad es fundamental para, para digamos, unir pues, a los municipios que conforman un cabildo insular, en el caso Canario, por ejemplo, o eh, una franja costera, como puede ser el caso del proyecto Smart Costa del Sol, en el que todos los municipios de, de, de la Costa del Sol pues, se unen en un, en un proyecto común. Este concepto se está extendiendo y luego veremos también alguna definición más sobre él. Este proceso de, de las Smart City, que no deja de ser un, uno de los procesos de transformación digital, pero en este caso que está afectando pues, a, a las ciudades, y las ciudades son muy importantes porque uh, hoy día ya en Europa, pues más del 70% de las personas pues vivimos en, en ciudades, ¿no? No es el caso de países en vías de desarrollo, pero por ejemplo en Latinoamérica, donde hay ciudades tremendamente grandes, el, el caso es el 80%. ¿Esto qué quiere decir? Pues eh, que, que esa transformación digital del entorno urbano es fundamental para eh, la sociedad actual y, evidentemente, para la economía. Y esto está demandando la aparición de nuevos perfiles profesionales que conforman, pues, los nuevos ecosistemas de, de conocimiento. Entonces, la, la industria de la ciudad in, eh, inteligente, la industria 4.0 o actividades como vehículo autónomo y conectado o la industria de los contenidos digitales están requiriendo trabajo o sea formación no existente en este campo y justo esta mañana en madrid hemos finalizado una jornada de ametic de talento 4.0 que precisamente eh, se centra en la definición de estos nuevos perfiles profesionales las smart city aquí eh, pues tenemos definido alrededor de unos 60 perfiles específicos que demandan esta industria Comentaros que el ecosistema español de, de Smart City eh, tiene características una, únicas en el, en el mundo y por eso decimos aquí, en esta transparencia, que es, eh, que digamos, eh, líder global. Me gusta decir, y además recientemente lo publicaba en ABC, el, el estar en la pole position, ¿no? Eh, y, y, ¿Y por qué? Eh, y, ¿Y cuál es el porqué de, de todo esto? Es precisamente eh, lo que recoge esta transparencia. En esta transparencia centrado en lo que son los programas nacionales, eh, que como bien sabéis vosotros, eh, está originalmente eh, los, los del Ministerio de Industria, o bueno, la Secretaría de Estado realmente de Agenda Digital, que son los los planes nacionales de ciudades inteligentes y de territorios inteligentes, se le unen también, como vemos aquí, a ver si puedo usar el cursor, veis aquí abajo también el, el, el de el que se denomina Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Fomento, que también está siendo muy activo. O los planes de Economía Baja en Carbono del IDAE, y recientemente, y aunque este, el, el, el proyecto de Andalucía Smart ha tenido la, básicamente eh, trabajos de consultoría y tenemos ahora mismo ya un libro blanco, empieza a, a movilizarse con fondos concretos, en este caso para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Estos programas nacionales, en este caso autonómico, junto con las redes de ciudades, que son tremendamente importantes. Ahí veis la, las tres eh, más significativas dentro, digamos, que son las mejores prácticas de negocio, como son la, la RECI, que es la Red Española de Ciudades Inteligentes, eh, que si bien ha estado poco activa, eh, vamos a ver un resurgir porque ahora mismo se le ha inyectado precisamente eh, un fondo para, digamos, ponerla en funcionamiento. De hecho, una. Una consultora sevillana ha ganado, esta junto con Tecnalia, esta licitación y, y veremos a, a la RECI resurgir. ¿no? La R que está muy vinculada a, a Ledusi y recientemente la, la red de destinos turísticos inteligentes alrededor del concepto que, en el que me voy a centrar eh, más en la exposición de hoy. ¿no? Aquí, como veis, hay otra red de destinos turísticos inteligentes, que es la de la Comunidad Valenciana. Esta red no se ha replicado en ninguna otra autonomía. De hecho, eh, el INVATUR, que es el instituto que está detrás de esta red, eh, digamos, ha sido en este caso maestro del SEGITUR, que es el, el que ha definido la red de destinos turísticos eh, inteligentes nacional. ¿no? Otro de los aspectos clave, único… De, del ecosistema español de Smart City es la presencia de la UNE, concretamente de la UNE-178, que es una norma específica para ciudades inteligentes. Esta norma, y específicamente la 104, la 178-104 de interoperabilidad, están siendo estudiadas por la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que en su próximo evento Va a tener una repercusión eh, tremendamente importante y que nos hace eh, bastante únicos internacionalmente porque precisamente al desarrollar desde la industria que representa a Metic eh, a escala nacional, pues digamos, estamos generando pues las consiguientes eh, barreras de entrada a la hora de hacer. Y, y, y muchos países se pues, están fijando en la actividad española de, de Smart City, precisamente por la parte que, que, que seguimos tanto en la normativa como en la creación de, de, de las redes. Evidentemente, asociaciones como AMETIC las encontramos en otros países, aunque, digamos, no con comisiones tan fuertes como la de la de Smart City. Y luego la academia alrededor de los programas que ha asociado ahí, de, del CEDETI, como la compra pública innovadora o la compra pública precomercial, a la que recientemente como muchos de vosotros sabréis, pues se han asignado unos 100 millones de euros para, para poder movilizar esos fondos europeos. Eh, está, digamos, eh, tratando la parte más innovadora, más de I, más de más I del, del propio ecosistema, porque muchos de esos proyectos se, se centran también en la actividad de, de ciudades inteligentes. Hablando un poco más de los programas, aquí tenéis esta... ¿Esto se puede ampliar un poquito, Carmen? Esta pantalla. Esto no puedo ampliarlo. No se puede, no. No se puede. Bueno, esta transparencia que, que os pongo aquí, pues lo, lo que viene a, a deciros es que eh, se han... Eh, generar una serie de, de programas eh, nacionales eh, en la que, bueno, son básicamente los que os comentaba, los DUSI, que son 1.300 millones de euros en la parte horizontal, eh, los del que son unos 300 millones de euros. Aquí ya se han jugado como unos 200 millones de euros y luego ya de la siguiente fase pues están surgiendo eh, proyectos interesantes como veremos en la siguiente transparencia. Aquí están los tres bloques más importantes que del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que es como la tercera fase de los planes de, de Red.e, o sea, de la Secretaría de Estado de Agenda Digital. El primero de ellos es el de Turismo Inteligente, eh, en el que luego también nos centraremos un poco más. Aquí han surgido 68 millones de euros para 25 destinos, que son ayuntamientos y diputaciones, lo, los beneficiarios de este plan. Eh, edificios inteligentes, o también eh, llamados nodos IoT. Y, finalmente, pues, que también han sido adjudicados los eh, pilotos de 5G, que concretamente se han puesto dos proyectos en circulación. Pues, en, en destinos turísticos inteligentes, ahí tenéis la tabla. Yo aquí no la puedo ver porque está tremendamente peque pequeñito, pero bueno. Vale. Eh, y ahí estáis viendo eh, lo, los diferentes proyectos con, con el valor que se le ha asignado a cada uno, el fondo que se ha asignado a cada uno de ellos. Y como veis en, en Andalucía, pues tenemos una buena, una buena tajada de, del conjunto de... de de esta partida, de este subprograma que ha sacado eh, Red.es, ¿no? Esto eh, estos, no lo voy a ver aquí en, en, el, en el iPad, mejor que aquí lo tengo. Si veis aquí en, el, en, el, en Destinos Turísticos Inteligentes, que además es una de las áreas de negocio, digamos, más importantes que, que están surgiendo ahora mismo dentro de las Smart City, y, y, y tiene mucho sentido porque, en definitiva, el, el turismo es una parte importante del PIB nacional, pero cuando nos vamos a las ciudades eh, vemos que muchas de ellas, eh, aunque en la media nacional pues se calcula entre el 11 y el 12 por ciento del PIB nacional, si lo llevamos a ciudades, hay ciudades que, que son, eh, eh, que viven en un porcentaje, por, por encima del 25 por ciento de su PIB incluso más, con lo cual, la aplicación de programas de Smart City, donde el turismo es uno de los usos fundamentales, digamos, tiene un feedback sobre la economía eh, tremendamente eh, importante y, la, y el retorno, digamos, de esa inversión pública, pues, eh, pues rápidamente se recupera. Como veis ahí en Andalucía, como os comentaba anteriormente, pues han, han obtenido proyectos interesantes las diputaciones de Cádiz eh, y de Granada, y ciudades como Conil, Níjar, Roquetas de Mar y, y Almuñécar. Este programa está, como son los programas gestionados por Red.es, eh, eh, los licita directamente eh, la entidad estatal. Esto quiere decir que, que los criterios de valoración son los, son los que sigue la propia entidad. Estos proyectos, este, este subprograma de destino turístico inteligente ahora mismo está en fase de elaboración de las prescripciones técnicas entre los adjudicatarios, las entidades locales adjudicatarias y Red.es. Eh, y en breve, y el breve aquí siempre lo, lo ponemos entre comillas, pero evidentemente después de verano. No, no creo que haya ninguna licitación antes de, de octubre, pero a partir de ese momento, eh, y para las empresas que estén interesadas, evidentemente aquí va a haber pues esos 68 millones en, en 25 licitaciones diferentes que, que centran su estrategia en el turismo. Y también en otro de los conceptos que veremos un poco más adelante de la plataforma de ciudad. El otro subprograma dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes es el denominado Edificios Inteligentes, o NODOS IOT, y, y como veis en esta slide, eh, pues hay dos proyectos muy interesantes asignados a los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, que son proyectos por 5 millones eh, de euros. De nuevo, pues igual licitados por Repunto. .es. Este probablemente tendrá un decalaje en el tiempo, respecto al de destinos turísticos inteligentes, con lo cual, hasta final del año, principios del siguiente, no creo que tengamos estas licitaciones listas. Sí comentaros que eh, los edificios inteligentes 1,2 IoT surgen de, de la necesidad de integrar una serie de edificios, inicialmente públicos, que están dentro de las ciudades y que... Eh, y que, y que, digamos, forman parte originalmente del mundo del turismo, aunque puede ser de, de, de otros aspectos económicos y de la, y de servicios del, del ayuntamiento, como, como son las estaciones, los puertos y los aeropuertos. De hecho, por eso se seleccionaron en Andalucía, Málaga y Sevilla, porque tenían las tres, eh, digamos, entidades, los tres tipos de, eh, de, de características, ¿no? Sí. La gestión de la. De las que... eh, vamos a ver, eh, la secuencia que hay en un proyecto de este tipo es eh, red.es saca a convocatoria pública, los, a, las entidades locales van a por, presentan sus proyectos, ahí ya hay cierta intervención de consultoras que están ayudando a los propios ayuntamientos a presentar sus propuestas. Red.es la adjudica, salen estas listas como os estoy mostrando en la pantalla, y posteriormente, una vez acordada la especificación, la prescripción técnica, se concursa por parte de Red.es. En ese momento, pues la, las empresas privadas, los consorcios, se presentan a las licitaciones y, y son adjudicatarios, pues evidentemente, según los criterios de, de, de Red.es. ¿no? En el momento en que se ejecuta el proyecto por parte de un consorcio o de una empresa privada el digamos el, el beneficiario es el ayuntamiento o diputación que lanza el proyecto eh, y evidentemente pues hay es la empresa privada la que a la que ejecuta el proyecto en muchos casos pues evidentemente aportando soluciones de software o consultorías consultoría servicios eh, arquitectura de soluciones que, que en muchos casos pues son propiedad del, del, de la empresa privada, salvo que en las especificaciones del proyecto se diga que haya cierta parte que tenga que pasar a propiedad intelectual de, del ayuntamiento, que en definitiva es quien está pagando este desarrollo. No sé si responde a la, a la pregunta o quiere que profundice más muy bien entonces como perdón como comentaba anteriormente eh, estos edificios y de hecho si sí, vamos bueno, yo he participado activamente en algunas de estas peticiones públicas el, eh, el caso es que se están eh, eh, se extendió el concepto o ¿por, sea por Inicialmente, porque se metían en estaciones, puerto y aeropuerto? Porque ahí están sucediendo cosas que influyen en la ciudad. Pongamos por caso el puerto de Málaga y que llegue un ferry con 5.000 turistas a la ciudad. Inicialmente, pues no hay ningún sistema de información que informe a su vez al cerebro de la ciudad o a los servicios individuales de la ciudad, en este caso, eh, para, para que se preparen para lo que viene, ¿no? Ni que decir, tiene que las empresas que conforman la, la oferta turística dentro de la ciudad saben los perfiles de, de los turistas que han llegado. La idea de fondo de, de, este, de estos proyectos es que esos edificios singulares informen al cerebro de ciudad o a la plataforma de ciudad de manera que segmente a, al visitante que está llegando a la ciudad que puede tener múltiples usos, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la gestión de flujos de turistas para evitar masificaciones, de la gestión de la oferta patrimonial de la ciudad, museística, etcétera, o desde los propios servicios municipales de seguridad, movilidad, etcétera, que mm, pueden ser informados en caso de que este tipo de tecnología o soluciones estuvieran disponibles. La, la, la cuestión es que esto se ha ido desarrollando a otros edificios de, de la ciudad y en algunos de estos proyectos hay 200 edificios diferentes, diferente casuística donde ya incluso pues entran los propios museos o entran los hoteles, que, que es otro de los factores eh, interesantes dentro de este programa. El otro subprograma dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes son los pilotos 5G, eh, como muchos sabréis pues se han eh, dado dos, uno especialmente nos interesa que es el ganado por Vodafone junto con Huawei para Andalucía, en el que aunque la ayuda era inicialmente pues de unos 6 millones de euros por parte del fondo FEDER, ...el proyecto eh, que ha presentado Vodafone por, eh, por valor de 25 millones de, de euros. E incluye 32 casos de uso muy interesantes, ¿no? Agricultura, sanidad, Smart City propiamente dicha, seguridad y defensa... ...sociedad, economía y cultura digitales, transformación digital y finalmente el turismo. ¿Veis que de nuevo...? incluso el turismo pues entra dentro de uno de los aspectos fundamentales de este tipo de, de pilotos y las tecnologías que, que se ponen en juego pues son realidad virtual realidad aumentada aplicación de drones reconocimiento facial entre entre otros ¿no? este es de cobertura andaluza aunque sí es verdad que las ciudades de sevilla y málaga pues serán eh, beneficiarios muy muy directos de la implantación de esta tecnología el otro proyecto es el, el de Galicia, que, que ha ganado Telefónica con un conjunto de empresas de menor entidad, es un proyecto de 11 millones de euros, con una intensidad de ayuda de 4 millones y también tremendamente interesante por las tecnologías y los casos de uso que pone en juego. Pasamos a, a LEDUSI, que, que como os comenté al principio, es una iniciativa de 1.300 millones de euros, que tiene estas cuatro eh, objetivos temáticos que son típicos de los programas de la Unión Europea. En este caso, la OT2, que es puramente Administración Electrónica y Smart City. OT4, que es Economía Reducción de Carbono. La OT6, que es Medio Ambiente Urbano y Patrimonio Cultural. Y la OT9, que es Regeneración Física Económica. y social al final, si lo vemos desde el punto de vista de las TICs, aquí hay como un 40% de los 1.300 millones de euros que van a ir destinados a tecnologías de la, de la información a diferentes programas. ¿Cuál es la diferencia entre este programa y, y, el, y el de planes nacionales de, de Red.es? Es que en este caso, la dotación eh, económica... Se si me peta un poquito de agua, estoy quedando seco. La, la, la dotación económica se le da a la propia entidad local. ¿Esto qué quiere decir? El factor, digamos, desde el punto de vista de, de la licitación es fundamental, y es que es el propio ayuntamiento, por un lado, quien licita, con los criterios que pueda tener ese, eh, ese ayuntamiento, pero también con la facultad de poder... Eh, trocear el proyecto en diferentes eh, licitaciones que considere oportuno. ¿Esto, esto qué que provoca? Pues evidentemente aquí hay un beneficio mayor a empresas más pequeñas, más especializadas en las áreas que están puestas en juego dentro de, de esa parte de la licitación, frente a las de Red es que normalmente, pues, como muchos de vosotros sabéis, pues, eh, eh, están siendo ganadas por, por empresas grandes. Si sí, bien es verdad que estas empresas, a su vez, subcontratan, pero son ellas las que manejan, digamos, al final el, el presupuesto. En este caso, pues, podrían entrar eh, los especialistas de cada una de las áreas, si el Ayuntamiento de Diputación o Cabildo Insular tiene a bien eh, trocearlo de esa manera. Aquí veis en esta en esta slide el caso de, de uno de la este es uno de los de los tres digamos convocatorias de de, de Es de perdón de, del Ministerio de, de Hacienda y ahí tiene todos los adjudicatarios aquí hay 100, a nivel nacional hay 183 beneficiarios de los 1.300, con lo cual digamos hay un, una amplitud tremenda no y pues todo ese, eso, ese fondo, por cierto, más o menos el 30%, puede ser unos 500 millones de euros en licitaciones, están comenzando. Ya han comenzado y, está, y están en marcha. Lo que es muy importante es saber que las adjudicaciones tienen que estar finalizadas por cómo funciona el fondo FEDER antes del 31 de diciembre del 2020. Esto nos indica porque la ejecución está siendo baja, de momento, que la, van, a, van a empezar a en una carrera en la que ya empiezan a verse pues, diferentes entidades locales para empezar a licitar estos estos fondos, ¿no? Decir que es muy interesante también, aquí tenéis otra otro de los eh, ayuntamientos que han sido adjudicatarios de, de, estos, de estos fondos, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo interesante de, de, de este eh, proyecto, esta iniciativa? Oye, pues porque pues si hay cercanía de la empresa... ...a un ayuntamiento, pues, este tipo de, de licitaciones, pues, caen próximas, ¿no?, y entonces, digamos que es más eh, fácil el tener una interlocución eh, e influir, digamos, en, en la solución que al final licite el ayuntamiento, por contra de Red.es, en el que, eh, digamos, eh, se incluyen a su vez muchos eh, muchas soluciones verticales y, digamos, con, con una complejidad muy alta. Eh, tenemos que ver qué va a pasar con red.es, con, Red .es, con este, esta forma de licitar proyectos, pero evidentemente, y como podéis imaginaros, pues está habiendo críticas ¿no? a, a la forma de hacerlo y a la forma de llevarlo a, a cabo. Pues mira, red.es, eh, es, es, es lo que pide, no es exactamente un requisito específico a la empresa. Lo, lo, una de, la, de, de las cuestiones fundamentales de todos los proyectos es el cumplimiento precisamente de la norma UNE. Los volúmenes de Red pues son proyectos que están oscilando entre los 3 a los 8 millones de euros. Más o menos, las empresas que están, eh, pues son, como os imagináis, empresas de primer orden o consorcios de empresas de primer orden con empresas de segundo orden y luego... Eh, a Empresa PyME, pues normalmente va subcontratada de estos, de estos consorcios. ¿Por qué? ¿Por, porque el cumplimiento precisamente de la facturación similar al proyecto, sí, claro, claro evidentemente. Si la facturación pregunta si ¿sí la facturación es similar al proyecto, pues sí, evidentemente. Son así, pero, pero que estando. Por los criterios de R.E .E, a la hora de evaluar, se está dando... Eh, muchísimo descreme del mercado porque eh, los criterios económicos están siendo muy muy fuertes por ejemplo bueno, por citar algún caso el caso de, de la del Smart Island de Mallorca inicialmente una licitación sobre los 8 millones de presupuesto ganada sobre los cuatro y medio, una cosa así. O sea, son, eh, se están haciendo esfuerzos muy grandes desde el punto de vista de las empresas a, a la hora de conseguir esos proyectos, lo cual, desde mi punto de vista personal, pues no redunda en el beneficio del, del propio proyecto, porque hay muchos fondos que, que se están perdiendo y que podrían haber sido utilizados, para, digamos, sobre todo aumentar la calidad del proyecto y la penetración del, del proyecto en, en, digamos, en el territorio para el que ha sido pensado. el caso, por ejemplo, de las islas, que además el, el, en esta iniciativa de Islas Inteligentes tuvo una participación muy activa en el momento de que se confeccionaran lo, lo, el programa, ¿no? no los pliegos, sino el programa por parte de R.E como presidente de la Comisión de Smart City de Amético, de porque en el momento nos, nos consultaban bastante sobre las tendencias, ¿no?, a dónde teníamos que, que ir. Bueno, eh, y, y luego está el programa eh, que, que lo quiero resaltar, el de, el de Andalucía Smart. Este es un programa que, que, como muchos de vosotros sabéis, los que estáis muy cercanos al mercado de las Smart Cities, pues lo conoceréis. Es un, una iniciativa que ya tiene como cuatro años, pero en la que eh, no se ha anunciado. De hecho, todavía no ha sido publicada la convocatoria pública. ¿no? Pero ya hay un borrador de, de la convocatoria pública por parte de, de la Junta de Andalucía, en la que van a poner en juego unos 10 millones de euros, en este caso, eh, bajo esos rubros que estáis viendo, es decir, proyectos que tengan que ver con el turismo, con la industria, salud y sanidad, habitabilidad, vivienda, núcleo capital, corporativo, sostenibilidad y, y medio ambiente. Y bueno, en las áreas pues de consultoría, bueno, todas estas. esto, si estáis interesados, os puedo mandar el, el borrador antes de que se publique, porque está, está ahora mismo en consulta para, para ser publicado y espero que, que sea publicado pronto. Y en este caso, lo que, lo que estáis viendo son proyectos pequeñitos, de un máximo de 300.000 euros en los casos individuales, es decir, un municipio menor de 20.000 habitantes que se presente o que solicite este fondo, o la modalidad existe la otra modalidad de agrupación en la que normalmente pues una diputación o alguna entidad eh, que aglutine ayuntamiento si bien la cantidad de habitantes de la iniciativa no tiene que superar los 20.000 habitantes pero sí se puede eh, se pueden solicitar hasta 800.000 euros hasta agotar el hasta agotar digamos la cantidad eh, total de los 10 millones, ¿no? Esto en el momento que se publique en el BOJA eh, habrá 90 días para que eh, las entidades locales presenten proyectos, así que aquí hay una oportunidad de negocio muy interesante para quien quiera, digamos, de manera proactiva, pues ayudar a, a estas poblaciones, este conjunto de poblaciones a solicitar este fondo con proyectos interesantes en el mundo de las de la Smart city. Deciros un poquito de mi libro, de, de mi comisión de, de Smart City, también deciros que esta comisión de Smart City que tiene ahora mismo, bueno, pues que se creó hace ya pues, unos seis años, más o menos, provenía de una comisión que, que creé dos años antes en, en Andalucía, dentro de Eticom. Y esta, actualmente pues contamos con unas 120 empresas, esos son los grupos de trabajo, y nuestro nuestra labor pues de, de estar muy cerca pues de las redes de ciudades, del Ministerio de Industria, de Red.es, de los organismos de estandarización, pues a través de eventos, de reuniones, de actos, de libros blancos, etcétera, que realizamos con, con ellos. ¿no? Esta comisión, a su vez, tiene varios... También eh, controla eh, en COE la actividad de, de Smart City y, como digo, pues tenemos muchas empresas, algunas andaluzas, incorporadas dentro de, de, de la comisión. Evidentemente actúa a, a escala nacional eh, la comisión. Yo doy la recomendación siempre de, de estar en Ametic porque al estar en Ametic está cerca de los propios programas nacionales porque somos parte inherente a la elaboración de esos programas. ¿no? Y el seguimiento pues lo hacemos en los comités que celebramos habitualmente, pues solemos traer a los interlocutores de cada uno de ellos os comentaba antes, las la redes también de ciudades, como otra parte del ecosistema español, muy muy diferencial. La primera fue la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes. Esta red estuvo muy activa cuando estuvo de presidente de la misma, el alcalde de, fue alcalde de Santander, si bien luego pues ha caído un poco en, en menos actividad, retomada por la red de iniciativas urbanas de que muy cercana a la, a la Edusi, no, al Ministerio de Hacienda en definitiva, que sí le dio bastante eh, vuelo a esta a esta red. Y finalmente, pues y de muy reciente creación está la red nacional de destinos turísticos inteligentes. Esta red está es muy cercana a, a Segitur y concretamente, pues, el, en este caso la secretaria de Estado eh, y el presidente de Segitur pues, son los coordinadores principales de la red. Inicialmente se apuntaron los 25 ayuntamientos o administraciones locales que fueron agraciados con el programa homólogo de Red.e, pero actualmente hay ya casi 60 y tantas eh, ciudades, incluida dentro de, de, este, de este de esta red la red la red está comenzando su, su andadura eh, vamos hace muy poco tiempo muy poco tiempo AMETIC está adscrita a esta red también comentar un poco sobre la, la une y algunas de las normas que, que influyen bueno la, la primera es la 104 que es la norma de, de interoperabilidad es una norma, ahora veremos, que define básicamente una arquitectura para que soluciones sobre todo, de empresas que son pequeñas, dentro de lo que son plataformas de ciudades, pues puedan desarrollar su, su actividad. Eh, es una norma que, como hacía la pregunta anteriormente, es exigida en todos los pliegos que, que están surgiendo dentro de Red.E, como el, la parte de la DUSI, ¿no? La 108 es un, una interesante respecto a tiene incidencia directamente con los edificios inteligentes. Con lo cual os digo que la definición del concepto del nodo IoT de edificios inteligentes es una norma que hay que seguir para quien quiera estar en esta actividad económica. Y luego señalar las normas 178-500, la 1, la 2, la 3, ¿sabes? están siendo elaboradas que están vinculadas al, al turismo inteligente. Aquí tenés, Esta es eh, para que lo veáis, bueno, si se ve bien, no sé hasta qué punto se puede ver bien esta, pero vamos, esta, la norma, si la tenéis a disposición, define la arquitectura de una plataforma de, de Smart City y qué elementos tiene que disponer desde la capa de servicio inteligente, capa de interoperabilidad, capa de, de conocimiento y la capa de adquisición, los diferentes elementos que eh, la constituyen. ¿vale? La capa de soporte, como veis aquí en el lateral. ¿no? Vemos que va, digamos, de la parte más física, eh, de sensórica, de elementos, de, del, del móvil constituido en sensor, hasta la parte más, más, más alta, donde podemos estar el business intelligence y todo aquel tipo de soluciones que tienen que ver con el tratamiento elaborado de la información, digamos, que viene desde el dato duro y pelado, el tratamiento de, de ese dato para generar información, la capa que genera conocimiento y más arriba pues ya la capa de, de inteligencia podemos decir propiamente dicha. Es importante que la conozcáis porque en todos los proyectos esto pues es una es una norma exigida. Por parte de, de, de los licitadores. Entramos en, ahora sobre el sector turístico y, y las actividades que están eh, en este sector. ¿no? Bueno, aquí hay unos datos del turismo español, no, no vamos a insistir, pero eh, hay un 12% de la población activa española que pues, trabaja en este sector y tiene una relevancia tremenda, como podéis imaginar. Aquí os presento un, dentro del, del, del, de los modelos que están surgiendo, dentro y de la aplicación de tecnologías eh, para, para los destinos turísticos inteligentes, se, se, no pensar solamente en ciudades, sino pensar también en, en destinos naturales. Esto es un trabajo del INVATUR, el Instituto Valenciano de, de Tecnologías Turísticas, en el que, eh, bajo varios conceptos, eh, ponen en valor eh, tecnologías que pueden resolver diferentes problemáticas para la preservación de, de entornos naturales. Lo ha hecho con playas naturales, lo ha hecho con islas, lo ha hecho con entornos de montaña y con, y con, temas, y con paisajes de, de interior. Eh, y... Ponen en valor a su vez, a la vez que lo preservan, este tipo de, de destino turístico. Aquí hay un ejemplo de, ya, voy a empezar a citar ejemplos, en este caso de una compañía valenciana que se llama GlobalDit para la Ciudad de México, de un concepto muy interesante que es el CMS, pero en este caso semántico. De hecho, lo traigo a colación porque la norma UNE es 178, las 500, las que empiezan por 5, después 1, 7, 8, 5, la semántica es el punto donde ahora mismo se está trabajando. De hecho, Segitur ha compendido todas esa norma turística 178 en una que se llama une Tour, de forma que preserva la, la, la identidad turística este tipo de, de normalización y es interesante seguir el proceso porque lo que se quiere en definitiva es que los objetos de ciudad objetos de territorio pues sigan una semántica común de manera que todos estemos hablando lo mismo oye y que bases de datos pues que se hagan de hoteles de restaurantes cualquier de, de museos de cualquier tipo puedan ser interoperados por cualquier aplicación que use la misma semántica en definitiva que cumpla la, la norma. Algunos ejemplos que os, os citaba, pues, por ejemplo, la sensorización de costa y aquí tiene pues, temas de, muy desensoriales, muy de IoT, aplicaciones que tienen que ver pues, con la radiación ultravioleta, el oleaje, partículas presión son dos sistemas que ya están... Lo traigo como ejemplo sensórica. Esto es de una empresa malagueña que tiene una sensórica móvil de calidad eh, del aire. Un dispositivo que se llama atmósfera También está muy integrado dentro de Destinos Turísticos Inteligentes. Usos de, de, la, de la promoción turística. Aquí estamos viendo pues el uso de las tecnologías GIS y, de, y del Big Data, el Data Analytics, para ver los flujos turísticos. Estos son campos que están desarrollar, o sea, no, no penséis ¿sí, es verdad que los GIS pues si pues sí, hacen mapas de calor, sí, pero el tratamiento de esa información y sobre todo el disponerla de manera inteligente para los que la tienen que explotar son áreas de crecimiento que todavía no están resueltas el proyecto ahora como le llamamos a todo Smart pues aquí también surge por el concepto del Smart Beach, ¿no? pues aquí pues de nuevo pues redes wifi que están desplegadas, cámaras de televisión, o sea cámaras que lo que están haciendo básicamente es el conteo de personas, ocupación de playa, ocupación de parking, de forma no mínima evidentemente, eh, o sistemas de salvamento en playa como ese que estáis viendo ahí, que a su vez son contenedores o hubs de sensórica y que hay de otros elementos que están en la, en la playa. Eh, la promoción turística destinada al sector hotelero en, en muchísimos casos es pues otro de los campos de aplicación de la tecnología. La eficiencia energética está también presente en todos este, estos tipos de proyectos, temas de telegestión, los, los temas de las luminarias que cada día son más smart, que contienen muchísima, no solamente digamos lo que tienen que hacer, que es... Eh, regular su intensidad lumínica e incluso eh, la temperatura de color, sino otro tipo de sensores que se están incluyendo dentro de ella. O también la tecnología de comunicaciones que también está evolucionando dentro de, de las luminarias. La gestión de eventos en destinos turísticos, pues, por ejemplo, son todos los sistemas que están vinculados pues, a, y que tienen a su vez que coordinar a todos los servicios públicos, como el tráfico, el transporte público, pues, los servicios de parking, la policía, los bomberos, etcétera. De, de manera no reactiva, que también, sino también de tema eh, proactiva, planificando, pues por ejemplo, una procesión o planificando eh, un evento deportivo, una, una carrera, una maratón, que, pues, que, todo, que ciertos servicios de la ciudad tienen que conocer. Aquí os traigo otro ejemplo tremendamente interesante, pero es que este está, además, eh, incluyéndose dentro de, de la norma eh, de los edificios inteligentes, en este caso es una aplicación de nodos IoT para el sector hotelero, que se está teniendo en cuenta dentro de los grupos de trabajo de, de Segitur. Entonces, aquí, ¿aquí qué se quiere hacer? Bueno, pues el concepto va más allá de la pura... Eh, sensórica que se está instalando, de las comunicaciones, del tratamiento local de esa información. Se está buscando la mejora de la experiencia del turista, reducir el impacto sobre los residentes, que es una de las quejas actuales, hacer más eficiente la gestión del turismo o nuevas actividades económicas que surjan del análisis. Y se está planteando eh, este grupo de trabajo eh, al cual pues cualquiera de las empresas interesadas pues, os podéis escribir evidentemente porque son son grupos públicos eh, se están planeando el uso de la inteligencia artificial precisamente para eh, aumentar digamos el valor de, del nodo IoT. qué es lo que quiere hacer básicamente aquí con, con inteligencia artificial oye pues si por un lado estamos eh, midiendo y actuando con este tipo de elementos tecnológicos, introducimos la predicción. ¿sí? Y este es un factor importante y, y, como también os podéis imaginar, es un área de actividad que está por desarrollar. Por ejemplo, como el tema de la gestión de la movilidad, hay muchísimas aplicaciones en este, en este campo de la eh, movilidad. Un concepto que está surgiendo en, en muchas regiones y, y que aquí en Andalucía, pues desgraciadamente, no, no tenemos, no está suficientemente desarrollado, es el, el, el desarrollo de centros tecnológicos que, que se especialicen en el mundo de, de, de los destinos turísticos. ¿no? El Smart Destination no es más que el, el concepto de destino turístico inteligente. Os traigo aquí algunas áreas de actividad en la que estos, estos hubs que existen en otras regiones, por ejemplo, en la región valenciana, pues se desarrollan en Cataluña, que se están desarrollando en aplicaciones que veis en esos subverticales, podríamos decir. Por otra parte, y, y como yo soy un abanderado de, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de Naciones Unidas, de los 17 ODS, deciros también que nosotros estamos apoyando fuertemente, tanto de las asociaciones también desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, eh, digamos, la adopción de este marco referencial de actuación de negocios éticos. Y lo vemos de, como una manera de aumentar negocio, no lo vemos como una imposición o algo que hay que hacer de manera altruista que suponga un peso, que lo puedes concebir, evidentemente, de esa manera. Pero nuestra idea no es esa. Nuestra idea es que hacer negocios que contribuyan al cumplimiento de los ODS, en definitiva, genera negocios más rentables y, sobre todo, genera una retención de talento en la empresa que hace este tipo, que incorpora este tipo de objetivos en su ADN eh, tremendamente fuerte. Así que os animo ¿no? a seguir y a leer sobre, sobre los ODS y las 160 metas que constituyen estos 17 eh, objetivos. Hay, precisamente, un, uno de los ODS, que es el número 11, que podemos decir que es el ODS de las Smart city porque es el que eh, adquiere y como veis, y, como veis, en la primera, eh, o de las primeras slides en las que estamos hablando de, el, de la definición de, de Smart city ya el concepto de sostenibilidad está presente. en él. Cuando estos, eh, esta definición de ODO se ha venido a, a la luz pues, hace relativamente poco tiempo, eh, ya digamos, hay uno que especialmente contempla nuestro campo de, de actuación. Y ya para finalizar la, el webinar, decir que es fundamental para quien quiera estar en este tipo de, de negocio, o en la asistencia a, a eventos vinculados a, a las Smart City o a los territorios inteligentes. Si bien el de Barcelona, el Smart Cities Expo World Congress, eh, es un evento de referencia internacional, no es menos eh, importante Green Cities en Málaga, que es un evento que está centrado en el, en el negocio eh, nacional. Otros congresos, como el de Madrid, que se celebra creo que el día 26 de este mes, es el Congreso de Ciudades Inteligentes. Eh, son, son básicos eh, dentro del esquema nacional para conocerlo. El que te veis ahí más abajo, que es el, el Smart Island, esto es un... un un evento especializado especializado en las Islas Inteligentes, ¿no? Y sobre todo por el programa que se corresponde es relativo a, a este un programa de 30 millones de euros. Y finalmente deciros que desde la comisión de, de Smart City, de Ametic, hemos propugnado un evento, que lo veis ahí en el centro, que, que es el Digital... Y con esta slide me, me despido. Tengo luego unas conclusiones pero yo prefiero entrar en el, en el diálogo si, si tenéis a bien hacer preguntas. ¿Cuándo se liberan estos fondos sí. Edusi? Se están liberando ya. Es decir, que ya hay, ya hay concursos y ha habido adjudicaciones en los fondos EDUCI. Si bien es verdad que calculo que no más allá del 10% de ese fondo han sido ejecutados, con lo cual queda un recorrido muy importante entre lo que queda de este año y todo el año que viene en licitaciones sobre, sobre ese fondo. Con lo cual es un momento ideal para atender a esos adjudicatarios, la lista de los 183 es eh, conocida, los planes edusi es decir, lo que ellos se quieren gastar esos fondos también es público, en muchos casos y no es muy complicado hacerse con, con el, el documento de estrategia edusi del, del ayuntamiento, de manera que se vea en qué áreas pues, van a invertir ese fondo. Pero, si bien os digo, es muy maleable en el sentido de que son los propios ayuntamientos y diputaciones adjudicatarios los que van a tomar las decisionales en cómo trocear eso, en qué lotes van a repartir los proyectos y a qué lo van a dedicar, en definitiva. Animaros, que esto es un lujo. <risa> Efectivamente. Digamos que las estrategias presentadas con las que ganaron la adjudicación del Ministerio de Hacienda es laxana, de manera que de lo que se pidió a una prescripción técnica que sirve para concurso hay bastante recorrido, con lo cual hay capacidad de decidir. ¿Cuál es la última pregunta? Claro, claro. Pero los fondos los tienen ya, o sea, podrían mañana, si tuvieran claro a qué dedicar el fondo, lo estarían eh, haciendo. Eh, o sea que, que, que ahora mismo es un momento ideal para entrar aquí, ¿no? La otra pregunta es respecto a las diputaciones, ¿no? Si sí, las diputaciones, por, por ejemplo, la Diputación de Sevilla, pues tiene dos DUCIS, la Diputación. Eh, esa pregunta está bien la la, la diputación de Granada por ejemplo tiene dos y tiene un DUSI de 10 millones y otro de 15 millones pero como os digo, esos proyectos luego se van a trocear se van a trocear en pequeñas licitaciones y, y respondiendo a esa última pregunta de José eh, no necesariamente para esas grandes empresas que, que ha citado, en este caso se puede eh, digamos, influir para que salgan eh, eh digamos más alineado y sí a la última pregunta es laxa la definición leeros cualquiera de, la, de las estrategias que ha presentado estas administraciones para ver y, y veréis que, que los contenidos no son no es una especificación eh, muy muy detallada con lo cual estamos en un momento que es importante la prescripción por parte de las empresas a las administraciones todavía estamos a tiempo de que eh, de que vayan por un camino o vayan por otra, independientemente de cómo lo pidieron a cómo, digamos, va a salir finalmente cada uno de los lotes en los que dividan esas licitaciones. Así que yo os invito, evidentemente, a hacer eh, labor y hasta final de 2020 porque en esa fecha es que tienen que tener adjudicados eh, los fondos, no, no eh, ejecutados sino adjudicado que, que es diferente la ejecución puede ir más allá hasta el eh, 20, hasta el 22 anda una prórroga de ejecución es decir, que el 31 de diciembre del año que viene te pueden adjudicar pues un lote de uno de los DUCI del ayuntamiento del de que sea y a partir del 21, del 1 de enero del 21 puedes empezar la adjudicación y no demorarte más allá del 31 de diciembre del 22 Claro, solamente tenéis que esperar este sábado. A partir del sábado hay que ir corriendo a los, a los ayuntamientos, a los nuevos equipos. Sí, sí, sí. Así es, vamos. Sí, Guillermo, dime. Sí, el, precisamente el, el programa que, que os he dicho, que se denomina Andalucía Smart, que era un programa que, que ha anunciándose durante pues, cuatro o cinco años con una dotación de 50 millones de euros, en realidad ah, no ha salido ninguna licitación eh, no ha salido ninguna licitación eh, real ¿no? Digamos de proyectos concretos y es ahora que hay anunciado un borrador para llevarlo al BOJA de manera inmediata, inmediata para estos proyectos de, de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en lotes de 300.000 o de 800.000 con lo cual de nuevo aquí hay un momento de llevarlo como empresa soluciones a los ayuntamientos para que la propongan hacia, hacia esos fondos. ¿Vale? ¿Ha ¿Había otra pregunta que se haya cruzado? Pues sí, la, la respuesta es sí, porque de hecho un 4% del fondo de edus, el ayuntamiento de Diputación lo puede emplear en asistencia técnica. Es decir, si sois empresas de consultoría que podéis prestar este tipo de, de servicios, pues podéis ofrecérsela al ayuntamiento. sabe La DUSI está repartida en tres niveles, ayuntamientos entre 20.000, eran para ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, entre 20.000 y 50.000 se le daba 5 millones, entre 50.000 y 100.000, 10 millones de euros, y por encima de 100.000 habitantes, 15 millones de euros. Por ejemplo, Sevilla tiene 15 millones de euros. Ahí lo veis en las tablas que os he puesto, podéis ver, pues por ejemplo, ayuntamiento de Conil, 5 millones, ayuntamiento de Elegido, 10 millones, ayuntamiento de Málaga, 15 millones, en función del, del nivel que tenga. ¿Qué ocurre? Que mientras más pequeño el ayuntamiento, pues las capacidades que tiene el ayuntamiento para la gestión de este tipo de proyectos, es más deficitaria, obviamente, porque no tiene tantos recursos como un ayuntamiento grande. Con lo cual, las asistencias técnicas que estáis proponiendo son fundamentales. Es decir, ahí hay, ahí hay trabajo, tanto desde el punto de vista de la consultoría como también de la propia asistencia técnica a la hora de explotar este tipo de soluciones. Sí, lo, lo, lo, los eventos que os estaba comentando anteriormente son los fundamentales que hay en, en, en España. A mí me gusta recomendar mucho Green City, el que tenemos en Málaga, porque es el evento nacional de referencia de las ciudades inteligentes y donde se concita, digamos, el, el, el sector completo. Y sobre todo donde están los clientes, es un sitio ideal para presentar soluciones. El, el de Barcelona es muy de branding, un, muy de multinacionales, muy de, de, de grandes empresas y, y es un evento mundial con una repercusión tremenda, pero claro, no, tiene, no reúne como el de Málaga en un solo sitio a todo el ecosistema español. Luego, Green City es un sitio ideal para hacerlo. Sabéis que hay clúster de Smart City, hay un cluster de Smart City en Málaga, que es muy interesante para tener eh, vuestro vuestro producto allí. Y, hombre, y el Digital Tourist que, que hemos sacado, si estáis interesados en este segmento específico de las Smart City, ahora mismo es el evento de referencia nacional. Básicamente, porque es el evento donde vamos a reunir, en el próximo mes de octubre, vamos a reunir allí a los 60 ayuntamientos y diputaciones que, co que constituyen la red, avalado por el propio ministerio eh, y sobre todo por el SEGITUR, la Secretaría de Estado de Turismo y SEGITUR. Y probablemente contaremos con la presencia de la, bueno, del ministro, ministra, si sí, tenemos gobierno a la hora que celebremos ese evento. Cuestión que, que es dudosa todavía. Pero bueno, suponiendo que las cosas vayan por el camino, que, que ir. Habrá un ministro o una ministra y estará invitada a ese evento. Entonces, si tenéis soluciones pues de realidad aumentada, de realidad virtual, de CMS semántico, de consultoría de este sector, de soluciones de nodos IoT, de todo este tipo de, de tecnología que, como hemos ido desgranando de en la presentación, eh, se concitan en el sector de del de, de turismo inteligente, este sería el de. El de referencia, ¿no? Guillermo nos pregunta si sabes si habrá una próxima convocatoria de programas de uso para ayudar a... Eh, Las la probabilidades de que la haya son muy grandes y de hecho los fondos hablan de cuadriplicarse. Pensaba que estos van por programas marco. El programa marco en el que estamos actualmente concluye en el 2020 y ya se está empezando a definir el programa marco el 21, creo que al 27. Entonces, ese nuevo ese programa marco, por la información que yo he recibido y el, la, la, que es documentación todavía no aprobada, de documentación tentativa, esa... esa eh, esa nue ese nuevo esquema de, de programa Marco cuadriplica las cifras que estamos viendo y, y cifras importantes, estamos hablando de 1300 millones de euros, pues imagino, imaginaros lo que puede ser si es verdad que va a ir eh, segmentado de otra manera, por, por la experiencia precisamente de la UCI pero ahora lo importante más en el siguiente programa Marco es cómo ayudar a los ayuntamientos a ejecutar esos fondos antes del 31 de diciembre del 20, porque si no se ejecutan, es decir, si no, pero no se ejecutan, no se adjudican en esa fecha, ¿eh? y para eso seguro que vosotros tenéis muchas ideas que aportar a los ayuntamientos, eh, ese fondo se pierde. O sea, Distingamos adjudicación antes del 31 de diciembre del 20 y ejecución hasta el 31 de diciembre del 22. Bien. Pues si no tenéis más preguntas lo dejamos aquí. Ah, aquí viene otra. Sí, dime, Guillermo. Yo lo tengo. vamos es un documento público, te lo, te manden, o, o que, o que manden o que manden un correo electrónico, como tú quieras, y se lo facilito. No tengo ningún problema, es un documento público. Lo tengo. Bueno, sí, yo te, no, yo te lo pongo y tú se lo mira. mira, aquí están los correos electrónicos. pues lo dejamos aquí, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por la por atención y si queréis algo déjale el electrónico, yo para mí, creo que lo, lo tengo aquí a vuestra disposición ¿eh? que es el que tenéis ahí adolfo.borrero Com. cualquier duda que tenga, estoy encantado y bueno, porque mi trabajo de consultoría es precisamente colaborar con empresas no, y, y movilizar ah, eh, todo, todo cuanto antes y que, que no se pierda ninguno desde luego desde luego muchas gracias, gracias. Eva gracias a ti Adolfo ha sido bueno mucha chicha gracias, <risa> <gente>. <risa> mucha información desgraciadamente sí, sí. pero bueno no pero bien porque bueno, mucha información útil pues nada de eso se trataba muy bien. Oye, Gracias, muy bien. Gracias y, y buenas tardes. Hasta pronto.